Hola, ¿sí? Señoras y señores, ¿cómo estamos en esta noche ya del día viernes? Un viernes espectacular, lleno de muchas expectativas, ya viendo un mujerón allí a través de la pantalla Un viernes chica. diferente, un viernes ya, diferente. Ya sabe, ya sabe, un viernes súper espectacular. ¡Bien! Imagínense usted, estamos de colores, mire, mire usted, mire vea, yo de azul, el, el punto negro, el punto rojo y el punto amarillo. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Ok, listos entonces, ahora sí, estamos listos, listos. El equipo completo el día de hoy. Por primera vez logro encontrarlo acá en las cabinas de Postdata Televisión. Al señor, al compañero, pero bueno, ya le vamos a dar... Primero vamos a saludar a las damas por acá presentes. El día de hoy vamos a darle la bienvenida a la Zambiruca, a la mujer sexy. Bueno, a la que Pedrito le dice... Bueno, no, no, no le digamos cómo le dice, pero bueno. Vamos a saludarla en esta noche. Albita Sellán, la bienvenida. Claro que sí. ¿Qué tal mi gente? Un gusto enorme estar con ustedes por acá compartiendo después de una semana casi de vacaciones ¡Qué bonito! De vacaciones usted. forzadas de Ya, vacaciones muy forzadas. bien Tuve intercambio de regalo más adelante. ¡Qué bueno! Por ahí eso. <risa> <risa> ya. ¡Qué rico, qué rico estar con todos ustedes, compartiendo con la Pololita mi vida! Un besito, bienvenida, y con vosotros también por acá, con invitada, invitada especial. Así que qué chévere, este va a ser un programa. Oiga, esta semana nos vestimos de Argentina. Nos vestimos de Argentina. Vamos a apoyar, apoyar al único país que está participando y representando Sudamérica, ¿ok? Así que ya vamos a darle la bienvenida a mi querida... Andrea Prado de Román Rojas La bienvenida, <risa> buenos días ya Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Acá pues desde la madre de patria Oye, olé dije que no los iba a dejar solos Oy, por si acaso buena. Al señor Jorge que está ahí que me quiere ¿Vale? sacar En serio Aquí Oye, estoy, yo quisiera aquí estoy. Sacarlo, la saco. saco? <risa> yo no tengo problema Él, él es accionista Yo una firma y se va <risa> Ande, no quiero. Disculpe yo apego la firma y se <risa> por va. Si favor. Quisiera, si quisiera que se vaya, ya se hubiese ido. Pero no lo quiero. Decir. Ay, por favor, no me hagas reír, compañero. Por favor. Ahora sí. Bueno, un beso de conejo para todos mis hermosos. Muah, Dios me los bendiga, me los guarde como siempre. Aquí está su color. Gracias, igualmente. Ya sabes ahorita, que nosotros pregunta, le decíamos lo la mismo. Pregunta del millón. ¿Cuál es? ¿eh? ¿Qué hora tienes allá? <risa> sí, sí. Son yeah, yeah. no, exactamente las 1 y 4 de la mañana. 1 y 4, oh, ese mancha. número le gusta a usted. Wow. Interesantísimo. Ahora sí se viene la voz, feme la voz femenina, la voz masculina, ya acompañándonos <risa> por primera vez en el programa, saludando a nuestro colega yeah. Jorgito yeah. Rojas de la Cruz Tumbaco. Nada más, ni te nada menos, miedo. ya el día de hoy acompañándonos oficialmente en el programa Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este, su programa favorito de todos los viernes, postdata.es.com Sí, sí, sí tranquilo, no se preocupen. Ya. ¿Qué te y su pasa? Programa, y su programa, el show de los gordis <risa> Oiga, ¿cómo, mire, cómo no tener resentimientos y tampoco malos momentos porque mire, me pongo aquí para yeah. estar en el punto de máximo interés de la pantalla en la cual ustedes nos están viendo a través de, de internet Okay. Y, mire, y, me, y me tapan todito, mire y, mire, y mire, quién me tapa, mire. Me tapan todo. Yo no, no lo veo justo. Ahora le dicen el tuerto roja dice. Sí, el, el pirata. El pirata rojas. El, el pirata. <ríe> que, Mira, pero bueno, igual se los quiere mucho. Gracias por permitirnos entrar eh, un día más a, a, a sus pantallitas, ya sean en celulares o en sus laptops o en sus computadoras. Y estamos aquí para entretener un poco. Este, el día viernes amenizar y sabiendo que ya es fin de semana y como lo dijo este, Héctor, todos somos argentinas. Con una invitada muy especial el día de hoy, Kerly, es un gusto tenerte aquí y sin más preámbulos... Ya la vamos a presentar en esta tarde, sí señores, agradecidos ya. Hoy tenemos una invitada especial, hoy imagínense, ella nos va a contar algo más que se viene... Este fin de semana en el Parque Samanes. Ya le estamos dando la bienvenida a Kelly Rivera Scott, ¿verdad? Lo dije bien, ¿no? Lo pronunció bien, ¿no? Así sí, es. Correcto. Muy bien. Es, correcto. Ella es consultora independiente de Immunotech, experta en desarrollo de equipos y liderazgo, manejo del área de salud y bienestar. Vamos a darle la bienvenida y un fuertísimo aplauso a Kelly que está acompañándonos el día de hoy. Bienvenida, mi querida Kelly, guapísima ha venido, ¿ah? ¿eh? Hola, hola, muchas gracias por la invitación aquí compartirles mucha información. Ok, mi querida Kerly, cuéntenos, ¿de qué se trata este, este evento que van a realizar en el Parque Samanes? Mire, lo de qué se trata es de lo que vamos a dar a conocer okay. también sobre nuestro emprendimiento. Ok, ¿cuál es que el es... emprendimiento? Es sobre un producto canadiense que aperturó aquí en Ecuador Perfecto. ya hace dos años. Oh, imagínese Así usted. es, hace dos llama, años. ¿Cómo se llama el producto? El producto se llama producto? Inmunocal. Inmunocal. Y, ¿Inmunocal? Así es. Inmunocal, ¿de ¿A qué empresa representas en este caso tú? Nuestra empresa se llama Inmunotet. Esta empresa se llama Inmunotet y es una empresa canadiense. Okay. Y lo que vamos a presentar el día domingo, como lo acabó de, de pronunciar el, el compañero, pues, que es eh, el MunoCal Sport. Ok, okay. Sí. ¿para qué sí, nos sí. ayuda el, el MunoCal Sport? Es para deportistas exactamente. <risa> o sea, como para mí, así. Claro, claro. Sí, sí. <risa> bien. ¿Qué, qué sumo. <risa> no, no, no. <risa> es, es <risa> apartado, <risa> está, Algo interesantísimo, vamos a presentar. Vamos a presentar, dice que esta es una proteína aislada. Del suero de la leche, ¿verdad? Okay. Claro, bueno, claro que vamos, sí. Claro vamos que a ver, sí. mire, vea usted. ¿Le parece bien? No, sí. no sé si de pronto tenemos un sobrecito al alcance de la mano es para poder presentarlo así. Por, por, ¿Viene por unidad o viene sí, por...? Sí, ajá, viene por unidad. ¿Sí, puedo abrirlo? A ver usted, Viene usted por mismo, unidad y este viene 30 sobres en cada lo que es el cartón que acaba de... Perfecto. Oh, ¿Y, que, ¿Y en sí, qué sí. nomás nos ayuda esto, mi querida Kerly? Bueno, el que acaban de ver, ese es el, el monocal clásico, que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, nos ayuda a desintoxicarnos, nos ayuda también a un antioxidante maestro. Usted sabe lo importante ahora que nos dimos cuenta con lo que es la pandemia, sí. eh, lo que es importante tener el sistema inmunológico en óptimas condiciones, pues este producto nos ayuda a eso. Ok. Así Ahora, le, le pregunto algo. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo tomar? Ya que de pronto ya a mis 25 años todavía necesito algo de proteína, ¿no? Por, ¿Sí? Por favor, ah, 25. Ah, ah, ah. <risa> claro, mire, tú lo puedes consumir tanto con agua Bien, o con jugo. Te ¿Ya? lo tomas todos los días en ayunas. Ok, ¿en ayunas? Sí, sí, sí. Perfecto. Lo, lo pones en un... Vaso, que eso también viene un vasito que es. Ah, viene con un vasito. Claro, Oy, sí. eso interesante, Viene con ¿eh? un vasito donde vas a poderlo mezclar. O sea, si yo compro, si yo compro este cartoncito, a mí me viene con un vasito. Adentro. Así es, sí, sí. Oiga, pero, pero me he es que el... no lo veo. <risa> <risa> Ese es el premio que le dan a cada uno de los. Claro que sí. Cuando okay. usted lo alquiera, ahí va a tener su obsequio, que ah, es el vasito. Okay. Ese es el obsequio, así <risa> belleza. Así o sea, así si no lo tienes donde navega, beberlo, yo te lo doy. Así más o menos. ¿Cuánto, sí. cuántos, ¿Cuánto tiempo tiene sí, sí, sí, aquí sí, sí, en Ecuador este producto eh, y estás representando esta empresa tú? Yo ya lo represento hace un año y la empresa tiene aquí dos años en Ecuador. A nivel mundial ya tiene 25 años ya distribuyéndose el producto. Ok, ¿y en cuántos países están ya? Actualmente está en 14 países. 14 países sí. acá en Ecuador, dos años, si bien es cierto. Pero hay más productos. Cuéntanos un poquito de los otros productos que tienes. Claro, mira, tenemos el Inmunocal Platinum, que ese tiene minerales y creatina, que nos ayuda para las personas mayores ya desde la tercera edad les ayuda mucho para las articulaciones, para la musculatura. Ah. También tenemos la Inmunocal Sport, el que vamos a tener en la presentación el día domingo en el Parque Samanes. Todos están invitados a la pérgola número 3. Pérgola ahí, 3, sí, ok. Ajá, ahí va a ser, y ahí vamos a estar presentando nuestros inmunocales. Todos inmunocal los productos. Es por solo Inmunocal solo Sport. Solo el, el Sport. Sí, ese es el que sí, están sí, impulsando sí. en este momento, es ¿no? Es el que okay. estamos impulsando Perfecto. porque ese es el que llegó hace un mes atrás. Y okay. es el que estamos dando a conocer... Para que la gente tenga mayor información sobre este producto. Pues. ¿Y qué nomás habrá en este evento en el Parque Samanés? Ah, tenemos como nuestra invitada especial a las chicas de Zúmbalo. Zúmbalo. Ah, de es. que, sí, sí. ¿Qué chévere. hacen las chicas de Zúmbalo? Cantan, bailan. No, que, que, ellas que, que bailan. bailan ¿no? Sí, nos bailan y nos hacen mover todo el esqueleto. ¿En me? serio? No, no <risa> he visto. Es, no, Va a tener costo o sea, de entrada. He hecho Zumba, pero nunca con ellas, pues no. Claro, este es el momento. Ya. Este es el momento para que las pueda conocer y pueda llenarse de esa energía con el... Qué bueno, una energía bueno, ¿eh? oiga, le hago una pregunta, mi querida Kerly, Mire, nosotros tenemos una compañerita que en este momento, nuestra colega, sí. está en la madre patria y ella también necesita tomar porque ya está entre los 45 <risa> años. ¿Qué tanto me le puede ayudar a ella este producto? Claro, pero también le puede ayudar muchísimo para darle más energía, ya que ella es muy, una persona muy activa por lo que está aquí en el canal. Entonces, sí, sí, claro, ella es súper activa. activa. Y le comento que en España también está ya el, el, el producto y ¿Ah, sí? la empresa. No. Claro, sí. ¿En qué parte de España? En Barcelona. Oh, y, ok. Como sea, te quieren Ajá, hacer buscar Barcelona. Así es. <risa> sí, mire, que ella se encuentre en España, pues la empresa solita se encarga de que el producto le llegue al domicilio, si está en Madrid, lo que sea, pero que sea ah, parte perfecto, de España, perfecto. le llegue el producto okay. a su domicilio, ¿sí? Mira, puede beber. ser algún claro, pues por polola, por ponte pila ahí. Ahora, le, le pregunto algo, mi querida Kerly. Dígame, sí. Las personas adultas, esto lo pueden beber niños también o solamente sí, personas claro, adultas? Sí, claro. Niños del, desde que nacen hasta las personas de tercera edad. Ahora, todos no tengo alguna beber. reacción por consumir el producto. No. ¿no? Algunas contraindicaciones. No, sí, sí. no hay no, ninguna contraindicación. No hay contraindicaciones en el producto. Así ah, no hay, no hay. O, una así, pregunta. No, no, sí, sí, claro, o, sí con gusto, dígalo. La entrada, la entrada para tener valor en el Parque Samanes. No, eh, la entrada al, al parque no, pero el evento sí, sí va a tener un mínimo valor. Uh -huh. ¿Usted, usted, usted, okay. va venir, ¿Usted va a venir? Dos dólares. Dos dólares, dice. Sí. Corazón, que estoy preguntando. Claro, no, interesante. que bueno. su, sí, Para que, que ella... lleven los invitados. Así es, Así ella es. puede ir con, claro. con, con, con, los, con los amigos, ¿Qué? ella puede <risa> este, enviar sus amigos, su, sus seres queridos que vayan. La verdad que me parece Obvio. bastante interesante que pueden consumirlo hasta menores de edad. Y es un suplemento nutricional en polvo. ¿Cómo, ¿Con qué lo debo de tomar, mi querida Kerly? Con agua o con jugo. En las mañanas, en, preferible en ayuna. Sí, preferible qué en ayuna. Así es. Mi querida uh -huh. Kerly, cuéntanos algo. ¿Qué tiempo tienes que consumir este producto para tú ya ver resultados? ¿O desde cuándo tú ves resultados? Bueno... Depende del organismo de la persona. Hay personas que ya al mes ya han visto resultados, pero siempre es recomendable a partir de los tres meses ya va a haber mejores resultados. Mm, ok. Así es. A partir de los tres meses, dice, ¿no? Así es, Ajá, correctamente. A partir de los tres meses. O sea, tienes que consumir tres meses para ya que tú veas la mejoría en tu salud, en este caso. Ahora, ¿verdad? yo, yo, yo le pregunto algo, mi querida Kerly. Por ejemplo, en este caso nosotros eh, ya somos un poquito de peso pesado con mi compañero. No, no, no. no. Usted roja. hable por usted. Yo por eso vengo de negro para pa que no se me note. <risa> Ay, sí, tipo, sí, aunque te evitas de negro, te de negro de compañero. De si nosotros consumimos el producto, ya que nosotros no tenemos cuerpo de atleta, pero si sí hacemos deporte, ¿no? Sí, sí, sí, sabe que le ayuda a bajar tallas porque como te ah, intoxica te ayuda a bajar tallas. ¿Ok? Así es. ¿Cómo, no cómo, es para cómo, adelgazar, solo oh, te ayuda a reducir. ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo puedo consumir? Dígame usted, cómo, si yo, por ejemplo, en este caso me interesa el producto, yo digo, quiero consumir el producto, porque se ve bastante interesante. Entonces, claro sí. ¿cómo lo debo de tomar para, eh, más que todo, tener eh, las indicaciones previas para yo poder consumirlo? no? Claro, mira, todos los tres primeros días puedes consumir un sobre... Cada mañana, o sea, la, en todas las mañanas ¿no? Solo en las mañanas sí. lo bebo okay. Y al cuarto día ya puedes consumir dos sobres en el día Sea en la mañana antes del desayuno O sea, en la tarde o en la noche antes de cada comida Ok, Así es. en la mañana uno hasta el tercer día, ¿verdad? Claro, sí El sí, cuarto sí. día puedo beberme dos Porque sí. son cuerpos grandes Acuérdese que Así este es. cuerpo un sobre no le va a hacer nada Oye, ¿no? yo soy XL, ¿tú vales? Yo, XL. No sé, oye, no me, yo, yo te, me saco la camisa y, y no te queda a ti. No, pero es que eso es un tolo para puedo. Para, mi querida Kelly, ¿para sí. qué enfermedades nomás ayuda este producto? a prevenir o sea, entiendo que básicamente ayuda al sistema inmunológico. Claro. Sin embargo, ¿cómo saber, por ejemplo, si tú sufres de, de, de gastritis o azúcar a la sangre? Otras enfermedades un poco más complejas, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el que tienes que tomar? Eh, las indicaciones y todo eso. Claro, sí, miren, nosotros tenemos una tabla donde indica qué productos puedes consumir. Supongamos que tú tienes diabetes, pues tú puedes consumir tranquilamente el sobre de la cajita azul que la acaban de ver, ¿verdad?, de cuatro sobres en el día, tú puedes consumirlo tranquilamente. Si una persona que tiene, supongamos, algo más grave como leucemia, va a comenzar con el sobre azul y lo puede aumentar después, ...con el sobre que es el Platinum... ...se toman los dos sobres... ...y pueden llegar hasta 6, 7 sobres en el día... Ah, okay. o sea, también ayuda a la leucemia... ...así es... Ahora, ...¿qué, ¿qué otras enfermedades puede ayudar? ...el lupus... ...lo que Mira. es wow. también Interesante. para lo que es el hipotiroidismo... También para otras, como también, que te puedo decir? Eh, diabetes. LH, diabetes. Okay. Para okay. los hipertensos también. Ajá. Y la Ajá. gente que de pronto sufre de cáncer, ¿también le ayuda? Así es, también ayuda. ¿Tiene un testimonio acerca de...? wow Sí, yo tengo un testimonio de una tía que tuvo cáncer. cuéntanos un poquito. Mire, mi tía tuvo cáncer en el seno. Y él okay. le estriparon, le iban a estripar su seno. Bueno, le, prácticamente sí le estriparon su seno. Pero allá anteriormente, antes de su operación ella consumió el producto y le dijeron que la operación iba a tardar muchas horas ella la, la, la operación tardó pocas horas le dijeron que se iba a hospitalizar por cinco días prácticamente solo estuvo dos días y ella le dijeron que iba a estar con quimio o con radioterapia ninguna de las dos cosas tuvo que ella so, eh, someterse Ah, qué bueno. Uh -huh. ¿Y qué tiempo consumió para que...? Ella consumió los tres meses, Los tres meses. En tres meses logró los uh -huh. resultados Así es, necesarios. Uh -huh. Qué interesante, qué Miren, yo, yo conozco el producto de, uh -huh. de manera personal. Lo, consu sí lo, lo consumí, Lo consumí, lo consumí. Los debe consumir porque... ¿Lo subió de peso? No, no. El producto, ¿para qué? Es un poquito cariñoso, ¿Ya? pero es... Muy bueno, muy okay. bueno, muy bueno. Pero no se preocupe, si el producto es cariñoso, mire, estamos hablando con las personas indicadas para que le den un descuento. Claro. Usted que como, sí. como ¿Cómo, yo, ¿Cómo yo, en la, en la actualidad, cómo yo entraría a ser parte de, Inmuno de InmunoTet? Usted está muy ancho, no claro, puede entrar. Lo sí. no, siento. <risa> <risa> <risa> sí, para que usted pueda ser parte de nuestro equipo y tener la franquicia, porque prácticamente tenemos la claro. franquicia, okay. usted adquiere un paquete. Sí, ¿Cuál, es, cuál es el paquete? Le, a, a Héctor, a Héctor, si hablan de paquete, a Héctor le empieza a gustar. Eso sí. es variado. O sea, puede ya. variar de que viene el producto, te viene 8 cajas, 7 cajas, 6 cajas. así O sea, puede variar el paquete y el costo. Ah, ok. La okay. Porque esto es como un negocio. Somos negocio, emprendedores. Así. Una red de mercadeo se le llama, ¿no? En la cual yo cojo y consumo el negocio, aparte de que genero ingresos para para mi bolsillo, para mi hogar, para mis gastos, Ayudas también te ayudo ayuda a las personas y tengo también, cuento con salud, ¿no? Así es. Qué, Qué chévere. O sea que... Es y tres en uno, es tres en uno. Así es. ¿Sí? Básicamente, la gente que de pronto esté interesada en el producto, ¿cómo, lo, ¿cómo puede hacer para adquirirlo? ¿A dónde se puede comunicar? ¿Tienen redes sociales o algún teléfono? Eh, los cuales ustedes puedan facilitar para que la gente que de pronto ve eh, y se interesa... Eh, pueda... Claro, comunicarse claro, con sí, ustedes. Sí, sí, sí, sí. ¿Le podrían comunicarse a mi número? Sí, okay. encantada, podría verlo. Hasta, es, hasta es. yo lo voy a notar, espérese un ratito, porque okay. okay. estoy esto, esto, esto, <risa> redes sociales, ¿tiene redes sociales? Claro, sí, también tengo redes okay, sociales. Sí, aproveche me de, de sus redes sociales. en lo que es en Instagram y lo que es Facebook me pueden encontrar como Kerly Rivera. <risa> ¿Kerly Rivera? Kerly Rivera, ya sabe así la es. gente que está interesada de pronto A puede ver, deme en el número las redes porque... sociales, Como Kerly Rivera y ya va a dar su número Por acá Sí, no quieren porque a veces cuando, mire, vean. yo le voy a decir el problema de las personas que dan los números A, ver, a veces coge 09 nueve, ta ta ta ta, ta. Y uno no lo anota, uno tiene que esperar sacar el celular Sí, o... claro, claro ver, mientras, mire, mientras usted alista en este momento le vamos a recordar a nuestros amigos Que estamos conversando en este momento con Kerly Rivera Scott Consultora independiente de Inmunotech experta en desarrollo de equipos y liderazgo, manejo del área de salud y bienestar. Ok, si usted necesita que Kerly le dé una consultoría gratuita para que usted pertenezca a este grupo selecto de gente emprendedora, ya Kerli en este momento va a dar sus números telefónicos. Ok, mi querida Kerly, ahora sí. Sí, listo. Listo. 093-910-910. 1246. Repítalo porque Jorgito no alcanzó Así. a escribir. 093-910-1246. No. Correcto, copia mire yo en este momento la voy a llamar al aire para ver. Netamente ¿Ah? ¿Ah? pues, trabajo, dígale. Sí. Así son ya. horarios laborales, dice Jorgito. Ajá, son <risa> horarios laborales. Mi querida Pololita, ¿alguna pregunta para Kerly Ya que eh, aprovechando este momento, y la verdad, le voy a pedir que nos deje un sobrecito para usted, para cuando regrese usted se lo pueda tomar y vamos mira, a ir probando mira. la evolución del producto, ¿ok? Así es. Sí, sí. No, ya, este, ya le, ya le pregunté, ¿no? Que, que si, si tenía costo el ingreso del de, de evento, pero me dijo que sí. Sí, do, dos dolaritos dice. Nada más, son precios okay, como para que usted vaya en familia. No solamente hay islas de Inmunocol, ¿no? Inmunocal. Sí. Inmunocal, okay. perdón. No no no, no, no, no. Hay diferentes islas, ¿no? No nos encontramos con islas, ¿no? Ah, no, no, no, no, no, tenemos. Ah, no, es un evento que va a haber en el Parque Zamaneo, claro, donde evento. van a hacer zumba, imagino ah, que los dos perfecto. van a para la zumba. Perfecto. Oh, si quieres okay. sí. hacer zumba, ya sabes, está cordialmente Jorgito, vaya a asistir. Al Parque Zamaneo este el domingo este 18 domingo. a las 8 de la mañana. 8 de la mañana Ocho. para que puedan hacer ejercicio, ¿ah? Sí. Estoy bien, estoy bien. No, no, usted porque le gusta dormir mucho. Bonito, levántese temprano, por favor. De 8 a 11. Ah, ya okay. ah, ahí sí, llego a las 10 y llego. <risa> ya, ya, ya. Y hago una, hago una horita, por lo menos. Usted me, no alcanza a ni, ni a media hora, alcanza. Déjeme Oye. ver por allá, mi querido enano, dice felicitaciones. quien dice? Vamos a saludar y dice Giovanni Panchana, Senseis Perico. Creo que eso le dicen a Jorgito. Déjeme ver quién más está por ahí. Jonathan Montalbán, licenciado Rojas. Ah, de bajo nivel o alto nivel, no sé. Alto nivel. Vamos sobre. a ver, dice duerme hasta las 2 de la tarde, viste, ah, lo conocen, ya lo conocen, ya lo conocen, entonces, ¿Ya lo conocen ¿Tiene que tiene su fan, eh, ya tiene su sí, fan él tiene poquito. su club de fans. No sí. <risa> tengo más que usted, por Lola, yo vendo. <risa> no, por favor, <risa> yo no le estoy diciendo nada, corazón, nada. El, él es el accionista. Yo no peleo, ustedes que pelea conmigo, señor. Yo no peleo con usted. Usted pelea conmigo. Bueno, entre mujeres no me meto <risa> para en nada. Que Así es? que bueno, ahora sí, ahora sí, mire, déjenme recordarle a nuestros amigos también que puede contactarse en este momento a través de las líneas de postdata, comenzarnos a escribir o síganos a través de qué líneas, mi querida eh, Albita se llama. Claro que sí, pueden escucharnos a través de la www.postdata.com y para escribirme a mí al 099 745 7544 netamente trabajo. Cogió el numerito, <risa> mi querido Pedro. <risa> dice, bueno, dice, eh, es verdad, el licenciado es un excelente vendedor. Hasta las piedras de la casa las vende. La tapilla, la tapilla. Ay, las Dios. tapillas, las tapillas. Las suyas, la suya. La suya. <risa> <risa> <risa> ok, mi querida Kerry. Ahora sí, cuéntenos algo más. ¿Qué, qué, qué más va a haber en el evento el día eh, domingo, es no? Así es, sí, sí, sí. Aparte de Zumba, también okay. vamos a tener muchas sorpresas, así que los esperamos. Muchas sorpresas, ah, imagínese es. usted. <risa> imagínese <risa> usted, <risa> eso <risa> es bastante interesante. Ah, no, no, no, Las okay. sorpresas me gustan. Uh -huh. Mira, me gustan porque a veces... ¿Qué? Iba a decir algo. Diga, diga, diga nomás. Sí, mire, lo que pasa es que usted se me emociona. Ya, ya, está esto, bien, esto. está bien, mire. no hay problema. Yo sé quién yo he investigado lo de inmunocal, estuve, lo consumí, y ya. hay un ingrediente que se basa en esta investigación, ¿no? Ya. ¿Cuál es el nombre de ese ingrediente que que hace que inmunocal funcione en, la, en, nuestro, en nuestro organismo de manera óptima. Ah, claro, mire, el producto en sí nos da ese aminoácido que se llama cisteína, que sí. solo la consumimos una vez en la vida, que es cuando nuestra mamá nos da de lactar. Ya. Es esa cisteína que <risa> se activa con otros aminoácidos, que hace que se active nuestra molécula llamada glutatión, y es el que nos ayuda con miles de funciones. Y es la que les acabé de mencionar, que es el sistema inmunológico, es un desintoxicante, es un antioxidante y es que nos da energía celular. Ahora, co como le preguntaba a mi querida Kerly, no importa que sea deportista o no sea deportista, ¿verdad? Así es. Lo puede consumir sin ningún problema. Claro. No tiene efectos secundarios. No, no interfiere es, no. con la comida, también eso es importante. Eh. Así es. O sea, ¿qué pasa si yo por algo emotivo me olvido <risa> y yo ya he desayunado y me lo quiero tomar? Tienes que esperar una hora para podértelo consumir. Si Como te para te que el desayuno ya haga a su efecto claro, y ahí sí, enseguida sí, sí, sí, sí. okay, que... personas, Y otra otra cosa, que ¿Ah? cuando las personas que tienen un reto de salud y quieren consumirlo, pues es muy importante que no dejen de consumir su medicina. Ok, no Así tiene es. nada que ver con la medicina Así tradicional, es. este es un complemento básicamente para subir las defensas ¿verdad? Claro, sí. sí. Subir el sistema inmunológico que de pronto cuando se nos baja el sistema inmunológico es que nos ataca cualquier virus, bacteria, etcétera, etcétera Es o sea, muy exacto. Entonces, Yo tengo un testimonio mire de... Qué de, de Mi querido Jorgito antes que ustedes su testimonio vamos a un pequeñísimo corte comercial, ya regresamos no se desenganchen mis amigos, en un minuto regresamos. Eficacia rapidez, puntualidad Somos un equipo de trabajo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 Red, tecnología al mejor nivel Tecnología al mejor nivel Repotenciación, optimización, reparación y mantenimiento Formateo y limpieza para tu computadora. Tecnored, venta de PC, laptop y accesorios Hardware, software, recuperación de datos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 Una vez más, conjuntamente con todos los compañeros ya listos para llevarte lo mejor de lo mejor en esta gran parte del tiempo, ya hoy estamos 16 de diciembre, 16 de diciembre, imagínense, ya casi más de la, de la mitad de diciembre, ¿eh? un día más, bueno, un 51%, ¿no? <risa> Ay, oh, Dios mío, esto sí. Voló, sigue... voló, de... diciembre voló. Sí, todo Dios porque mío, esperamos. Lindo. Ay, la, el debut de Ecuador en el mundial. Y mire, esperamos. <risa> se, fue y, y sí, se, se fue el 2022. Sí, ah, sí, sí. Oiga, se mi fue. querida Pololita, ¿se nos fue o okay? qué? Gracias a Dios. <risa> <risa> <risa> ok, ahora sí. Les contaba contaba, un sí. testimonio de un compañero. Perfecto. Él bueno. es del cantón Juján, se llama Juan de Dios. Perfecto. Si me estás viendo, Juan de Dios, un abrazo, hermano, que tú sabes lo que te voy a decir, es verdad. El papá de él estuvo enfermo de COVID, lo desahuciaron. Okay. ¿vale? Así, Ojo, yo no vendo Inmunocal, yo soy parte del programa y accionista. Sí, ¿Ya? él es parte, a ver, les voy a recordar algo, Jorgito es parte del programa de Inmunocal. ¿okay? No, ¿okay? del medio digital. Ya. Entonces, este, lo desahuciaron al papá de mi okay, pana, de Juan okay. de Dios, allá sí, en el Cantón Junja. Le dijeron, sí. ¿sabe qué? Por problemas de COVID, el señor tiene dificultades respiratorias, lléveselo. Le recomendaron este producto. Créame, le dieron. El señor de como 78 años se okay. salvó. Se salvó. Como yo lo compraba en Colombia, me vino de Colombia, este, necesitamos un asesor aquí en, en Ecuador lastimosamente ese momento no la conocía a Kerly todavía, no okay. conocía a la compañera de allá, tampoco entonces me atendió una chica que se llamaba Andrea, Andrea Prado no es no, no, Andrea <risa> está por otro lado, ya, y ella me vendió la comenzaste, cajita, se la, al, se, se la dieron al señor y créame Juan de Dios, si tú me estás viendo hermano yo mismo espero tu comentario, el padre de, de, de, de, mi, de mi amigo okay. todavía lo tenemos aquí, dando guerra Gracias a Inmunocal. Qué bueno, qué bueno. La verdad mi que. Mi querida, mi querida Carly, usted contaba hace un momento, este, antes del corte, que ya tienen acá presencia en este, en este hermoso país, nuestro país. Dos años. O sea, Así eso es. significa que iniciaron en pandemia. Cuéntenos un poquito cómo fue eh, la llegada de, de esta empresa, eh, este producto, estos productos, porque son varios productos acá a nuestro país. Bueno, eh, llegó en plena pandemia, no, como lo acabas de mencionar, es muy cierto. La empresa, como yo te comenté, tiene ya 25 años distribuyéndose a nivel mundial. Entonces, eh, mis compañeras, mis líderes, ellas estuvieron haciendo el proyecto antes de que era aquí a Ecuador, lo estuvieron haciendo, pero ellas viajaban al país en el que se encontraba en ese momento, que era México, Perú. Entonces, como nuestro CEO, Mauricio Domenzain, vio el potencial que tenía Ecuador, pues él vio esa visión aquí en Ecuador y nos abrió las puertas justo en el 2020, un septiembre, en septiembre exactamente, así es y okay. desde ahí estamos aquí en Ecuador somos pioneras de aquí de Ecuador. O de sea, de ustedes Chévere. son las primeras que están promocionando este producto Así es, así es. Okay. Carly, una consultita, explícame un poquito lo que son la, las redes de mercadeo porque el producto funciona como tal, ¿no? Una sí. red de mercadeo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo eso y cómo, de qué manera nos puede ayudar a los que estamos debajo suyo y en algún momento vamos a tener nuestro, no, personas debajo de nosotros que vendan por nosotros. ¿Cómo es una red de mercadeo? ¿Cómo funciona Inmunocal y la red de mercadeo? Mire, aquí lo que, lo que es una red de mercadeo es que tú formas líderes. Formas líderes y formas equipos. Y esos equipos se llegan a formar... Eh, como, como lo mencioné anteriormente, o sea, esto es como un emprendimiento, lo haces como un sí. emprendimiento tanto que también ayudas a que la persona se forme y así tú generas un ingreso extra y también haces que tu equipo también genere ese ingreso y juntos, como la palabra lo dice, en equipo hacen que lleguen al límite, más, eh, es una cadena es, sí, sí, es o sea tú una, o le sea, presentas sea, el producto a otra persona la otra persona a otra persona y así básicamente así se es. va dando a conocer el producto ¿va? así es así okay. es. Ajá. ¿y qué beneficios tiene, por ejemplo tú al momento de jalar a otra persona o qué beneficios tiene la otra persona al entrar a trabajar contigo que genera un ingreso ¿Verdad? Y tiene, aquí vimos como rangos, aquí hay unos rangos. Y en cada rango que nos encontramos, pues generamos un mayor ingreso. En otras palabras, si tú formas un equipo de trabajo siendo tú la líder, eh, entonces tú vas a ganar un porcentaje eh, adicional a tus a tu ventas, por, por ejemplo. Sí, digámoslo de esa manera. ¿sí? ¿Qué rango usted ah, desempeña en, en, en esta empresa, mi querida Kerly? Bueno, yo actualmente me encuentro lo que es en el rango plata. Pero R el límite es hasta platino principal. Ok, rango plata, ¿qué, qué, se, qué se debe de hacer para llegar a, al rango que usted tiene? ¿Cuál, el cuál, cuál, Eso, ¿cuál es el primer, Ese es el primer escalón. El Aunque está plata. en el primer Así escalón es. todavía. O sea, sí. ¿Y cuánto, cuántos, cuántos este, rangos hay? Hay siete rangos, o sea, siete, siete. rangos. Ajá, hasta lo que es el platino principal. O sea que va a ser plata, oro, oro diamante, diamante, diamante ejecutivo, platino y platino principal. Ah, ya. Así tú no tú y ah, yo qué chévere. en carbón, creo. Ya tú, Piedra, o sea, Piedra Piedra El último es el que representa a nivel del país, me imagino yo, no sé. Así es, ajá, así En este es. caso, ¿cómo ajá. se llama? Sí. Ella? la que el el que representa el que está hay un hay un diamante platino sí hay un diamante ejecutivo aquí en el Ecuador ella se llama Matilde Franco no es la señora que está ahí no, no. Ah, ya, <risa> muy pronto dice sí, muy sí, pronto pero, pero es una así mujer pero así ella que es diamante ella es diamante ella es diamante de, de. qué bueno así qué chévere es. que las mujeres de este, estén de una u otra forma siendo líderes trabajando representando no solamente a nivel de salud eh, un producto tan, tan bueno, tan interesante, según lo que he escuchado. Y, es buenísimo. Y también es haciendo buenísimo. equipo con otras mujeres, eso es bueno, qué, qué chévere. Sí. De verdad, felicidades Ahora, mi, mi quería Kelly le, le consulto algo. ¿Qué, ¿Qué tan fácil es ingresar también para los hombres o solamente esto es un campo para mujeres? No, claro, que aquí pueden estar mujeres y hombres. Y el que tenga en controles también. Así ¿Sí? podemos compartirlos en, entre hombres Ok, todos. entonces o sea, mire, esta es la oportunidad para que usted invite al evento y también invite a que se inscriban a este eh, negocio que me parece bastante interesante. La verdad que me ha gustado el producto. No lo he probado todavía, no he tenido el agrado de probarlo. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa porque en realidad me parece bastante interesante ya que uno a una cierta edad si necesita eh, ciertas proteínas de pronto para alimentar, claro, tú ya estás pasado a los 40. No, mija, todavía no, pero bueno, por ahí casi te igualo, pero bueno. Ya, <risa> <que está muy risa> viendo, ¿no? ya necesita colágeno. <risa> Puede ser. Pero en polvo, ser? no colágeno, va a estar cogiendo un una muchachita ahí va a estar queriendo coger colágeno. No, no, ese, ese colágeno ¿Hidrali no lo consume. ¿Cómo <risa> es? Ahora sí, sí mi querido. Yo le digo una acotación. Mire, como le dije, yo lo consumí y créame. Me acaba de contestar mi amigo, le, le pasé el link, Ajá. está viendo el programa, un saludo Juan de Dios. Y sí, me mandó un audio y me dice, Jorge, el producto es así, una palabra, es milagroso. ¿Ya? El producto es, es milagroso, es créeme. Muy bueno. Es muy bueno. Pero, ¿por claro. le ha hecho efecto rebote. Usted? No, a mí no, porque yo, <risa> yo lo dejé de consumir. Yo lo dejé de consumir. Es que el producto no baja de peso, no. ¿Sí? Tú puedes estar gordito, pues puedes estar sano. ¿ya? ¿Ya? Pero puedes estar flaco como... Pues, hay atletas que hasta en la misma cancha de fútbol o en otros lugares una esas personas flaquitas, tú la ves y se cogen y se mueren. Mira ahorita, ¿ves? estaba viendo un reportaje en, en Facebook, una página, este Lucho Aguirre. Ah, sí. Lucho Aguirre está... Está jodido el hombre y es un hombre wow. que es bastante delicado, siempre sí. bastante delicado sí, el, el sí, caso sí, de, de él. Y ya pues si, ahí tiene que llevarle un regalo. Créame usted, que yo ya. creo que regale si salud, él, él salud. tiene un problema. Lo que lo que escuché, él tiene un problema con la médula, la médula de la médula de él, la segrega en los glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos de él viven muy poco, o sea, y tiene que ser de transfusiones de sangre cada 15, cada 20 días. Ya, pues ahí es delicado está. El, el, el, el estado de salud de Luchito Aguirre, un abrazo, te mandamos, tuve el agrado de conocerlo a Luchito ahí. Sí, en, excelente. Ahí, el, producto. el producto. Créame que sí, ¿O de yo pronto pronto se lo... Para esta Navidad aproveche de regalar Al salud amigo secreto. Yo le voy a decir ahorita a, a Katrina, le voy a decir que me regale uno de estos, nomás. <risa> yo no quiero nada más. Katrina <risa> no produce. La que me regale, pero el producto así... En palabras de mi amigo, el producto es milagroso. Oiga, mi querida Kirly, sí, este, cuéntenos ahora sí cómo es el proceso para inscribirse con ustedes, para poder trabajar en esta red de mercadeo. Entonces, invite todos los... Eh, claro, a cómo puede llegar casa. a diamante, cómo, ¿cómo puede, no ascender, con cuánto ingreso, si puedo, sabe qué? Yo me puedo, mire, yo no tengo la cantidad, puedo consumir la mitad, o puedo, sabe qué? Me uno con Héctor y los entre los dos cogemos y somos uno solo para coger y adquirir productos y trabajar los dos y ser los dos diamantes. O sale el producto a nombre de una sola persona, si cogen efectivo, tarjeta, cheque, todo lo que, Menos, lo que se puede comprar el Menos credit cuerpo, eso no te cojan. No, no creo que cojan credit cuerpo. Ay, Dios mío. No me Tengo que andar con paraguas ahorita, porque están que me llueve la muerte. Gracias a Dios soy cansado. Ay, ¿no? por favor. Ahora sí, déjelo que, que explique mi querida Carly Claro, claro, mira, usted lo puede, como usted mismo lo dijo, usted puede ingresar, como, como lo mencioné, pues, esto es como un emprendimiento, como un negocio propio. ¿Con cuánto, Carly? ¿Con cuánto? Mira, La exactamente, gente espera eso. <risa> Exactamente puede ingresar con un monto de 500 dólares. 500 dólares. Así es, con un monto de 500 dólares. Usted sabe que un... En eh, emprendimiento 500 tradicional, no Así inviertes es. esa, esa cantidad, inviertes mucho más. Y por último, si no los vendes, me los tomo yo y voy a gozar de un estado de salud Así muy es. bueno, o sea, el producto sí. no pierdo. Y como dicen, 500 dólares se te pueden caer al subir y bajar del carro, ¿no? <risa> <risa> bueno, sí, los pagos también puede ser en efectivo con tarjeta. Sí, también, pues aquí también pueden, este entre parejas, o sea, esposos también se pueden unir y entre los dos llegar a la meta. O sea, todo eso se puede hacer. Y para más información, pues comuníquese a mi número y puedo darle mayor información. Ese ese paquete es okay. el. Héctor y Jorjito ahí le hablan, entre parejas. Sí, justamente me está, estábamos ahí eh, conversando con Jorjito para ver cómo hacemos con el tema. Para ese ese paquete este, es. Es el mínimo, hay otro más sí, alto. Sí, sí, sí, hay y mientras más, más altos porque vienen más productos. Más productos, ¿no? Así es. O Bien. sea, hay promociones diferenciadas. Así ah, sí, hay promociones diferentes. Perfecto. Y le comento que la persona que puede ingresar también puede generar eh, el ingreso que invirtió al principio, lo puede generar y de eso le podemos ir contando cuando, cuando la persona requiera de mayor información a mi número. Ok, uh -huh. ahora, le pregunto algo. ¿Los 500 dólares tienes que pagarlos de contado o lo puedes pagar en diferentes partes? No, es un solo pago. Un solo pago, Así correcto. Es, sí, y si lo pagas con tarjeta, lo puedes diferir con la tarjeta. A un año y no Así lo sientes, es. ¿Sí? Como, como te gusta. Así es. Claro, puede ser. no. Bastante, <risa> bastante interesante. ¿Alguna consultita, mi querida Pololita, ya para irnos despidiendo de Kerly el día de hoy? No, Lo bueno es que me dijo, lo bueno es que dijo que se podía hacer en pareja también, ¿no? Sí, sí, sí, pero usted le, no claro. tiene pareja ya o ya tiene? No, no tengo pareja. En el avión mismo bajando del avión. No, pero lo bueno es que se puede compartir o dividir el dinero. Sí, así claro, es, obviamente, obviamente. Oiga, usted que está recién llegadita allá y a veces es complicado uno recién llegado conseguir trabajo, esta es una buena propuesta y va a ganar en euros, va a ganar en euros. Así. Pero tiene que ir a Barcelona. Tú. No, no, <risa> le llega el producto allá. Claro, no, no. no, ella le lo desde... puede hacer en cualquier lugar de España. Ah, ok, ah, chévere. No hay, no hay problema, en no digo, yo, yo la conseguí. emprenda Yo la conseguí en Colombia y de Colombia me la. Usted me... es emprendedora, ¿no? claro que sí. Ah, ok, listo, me parece bien. Ok, <risa> este, ¿alguna preguntita más, mi querida? No, ¿Sí? yo creo que ya todo está dicho. Están cordialmente invitados a este evento que va a haber el día domingo eh, a partir de las 8, parece que dijo, de sí, la mañana, a, la a las la mañana. 11, Así, si no me equivoco. Así que ya grandes. saben, a madrugar. Así que ya saben la gente que quiera hacer zumba y conocer un producto muy bueno e interesante para su salud. Parque Samanes. Oiga, okay. Carly, si, si yo uh -huh. voy, y si yo voy ya a, la, a las 10 y okay. me quedo una hora, ¿puedo dar un dólar? ¿No puedo dar los dos dólares que cuesta? No, no, no. ya se pasa usted. Bueno, Por eso es que su esposa lo deja en la casa encerrado. <risa> <risa> ok, déjenme recordarle, mis amigos, es una actividad deportiva en el Parque Samanes, Inmunotech. Sí, está invitando a ser parte de esta actividad con Inmunocales Por. Este domingo 18 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, a usted que le gusta madrugar, vaya, están las puertas totalmente abiertas en el Parque Samanes, Avenida Paseo del Parque. Este, este a ver, ven y aprende Zumba con nuestros invitados especiales. Más información, ahí está la líder diamante, también está eh, mi querida Kerly, que también le puede dar mayor información. Les recuerdo, es el domingo 18 de diciembre, esta activación de inmuno Sport es en Parque Samanes. No se olviden, así que los esperamos este domingo allá en el Parque Samanes a partir de las 8 de la mañana. Así que madrugue un poquito, Jorgito. Usted que le gusta dormir bastante. Madrugue un poquito, vaya, active, se haga ejercicio, baile algo de zumba. Vaya baile, vaya baile. Sí, sí, Yo sí. sé bailar zumba y hasta samba? ¿En serio? Sí. No, habría que ver para creer, ¿no? Bueno, verá. Lo, lo, sí. Es más. ¿Qué tal si le parece si grabamos en vivo ese día? Este, Katrina, párame bola. ¿Qué te parece si grabamos en vivo, hacemos un en vivo con los celulares nomás, este, ese día? Y lo invito. O, ¿Sí? o usted a bailar somba. No, no, caramba, tú <risa> sabes que nosotros somos hombres de trabajo. Vaya, ya, vaya, entonces, para ¿qué? que bailen Que en se parca. haga entonces. Pero verá, va a pagar los dos dólares. Sí, seguro, claro. Ya, verá, pagar los dos Los dólares. dos de él, pero sí. no los tuyos. O sea, mira, mira, aquí, aquí estoy viendo esto, ¿no? Jorrito me quiere llevar a mí para a que, que yo le pague, pague la entrada a él. él. <risas> Dios mío, lindo. Dios mío, lindo. Se pasa, se pasa. Bueno, de mi parte, mi querida Kerly, un gustazo haberte tenido por acá. Muchísimas gracias por la entrevista, por darnos esta información de pronto muy importante para cada una de las personas que la necesitan. Y bueno, pues las puertas de acá están abiertas para cuando tú desees o necesites. Sí, las puertas, porque aquí no hay ventanas, mire, ¿usted se da cuenta? <risa> <risa> Pero no quisiera que se vaya, Kerly, quisiera que nos quede, en un bloque más nos queda, ver si sí, nos sí, podemos, no porque problema. tenemos un temita para conversarlo, este, acerca de los estos intercambios de amigos secretos las fiestas de navidad y cosas así para que Kerly ya se aparte un poquito del, se saque la camiseta de Inmunocal sí, un momento y nos ayude con una experiencia que ella haya tenido, ¿le parece? <risa> ok, estamos muy bien, gracias Listo. Ok gracias. mis amigos, la verdad que ya regresamos en un momento, vamos a un pequeñísimo corte comercial y regresamos con más del programa, no se me vaya mi querida Polola sé que está cansadita pero vea hoy vamos a disfrutar muchísimo del viernes ¿ok? ya venimos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 Además, contamos con estudio para grabaciones de radio y televisión. Comunícate con nosotros al 098-097-8605. Escríbenos a nuestras redes sociales. Gmail Estudio. Mi querida Elvita. Ok, mis amigos. Ahora sí estamos viendo lo que usted. Oiga, ¿usted por qué se ve los labios? Mi querida Polola. Oiga, no no no nos escucha. <risa> no te, te escucho. ¿Ahí me escucha? ¿Sí me escucha? Ahí sí. Me está es que me estaba viendo los labios porque como que los tengo rojitos así. Oh, Quemados. Marido, mucho frío, mucho frío. Mamado. No sé, no sé qué dice, no le escuché, ¿Qué bien. Qué dice, no le escuché bien. Quemado. quemado. Oiga, quemado, eh, usted está haciendo playback quemado, con su teléfono, El de ella, el de Aquí ella. Estoy en el de ella. Aquí estoy en iglesia. Sí, sí, sí. Es tu teléfono. Sí, sí. Es tu teléfono. Sí, sí. Es tu teléfono. Okay. ok, ahora sí, ahora sí. Okay, ahora ya sí, estamos nuevamente, sí, era un pequeñísimo problema ve, eh, sistemático. Misión, ¿no? no, no, no. Bájale un poquito, mi amor, el teléfono, por favor. Es es bajito bajarle un poquito más no, eso ahorita creo que le bajó no, ¿No? jorgito ¿ya? no yo no, ¿Sí? no tengo nada ok no. mire este ahora sí quería, comp quería compartir con ustedes y consultarles eh, ¿qué, qué tan fuertes son los gastos en diciembre para ustedes ya aprovechando ya mi querida kerly ahora sí se salió del papel y ahora sí vamos a vamos a entrar <risa> en materia caliceta, sí sí sí sí ya ya <risa> <risa> ahora sí vamos a consultarle ahora sí que qué tal son los gastos en diciembre ya que imagínese para mí a mí no me gusta diciembre mucho la verdad que oiga, antes que eh, es un, día, antes, es un mes loco antes que lo diga Kerly, su opinión oiga que la gente le, le ponen un sueldito más al mes oiga, y se vuelve loca quiere comprarlo de todo el año con un mes que le que con un sueldito que le dan de más a, a, sí, a cada sí, uno sí, ¿no? sí, sí. se vuelve loco no, ¿no? La, la verdad que yo admiro más las mujeres porque bueno yo me saco el sombrero porque ellas la verdad que administran algo mejor el dinero que, que los hombres, porque en realidad yo soy así tomé, en su caso, tomé. en su caso. Bueno, yo, usted no sabe porque usted su esposa lo administra <risa> <Entonces>. <risa> Ahora sí, mi querida, mi querida este Albita, usted qué tal le parece el mes de diciembre, la verdad para gastos? Yo creo que, bueno, en mi caso Como yo lo dije anteriormente En el programa Ajá, anterior ¿sí? eh, No me considero una persona consumista No, No. Okay. Eh, trato de Bastante balancear y equilibrar El consumo, comprar ya. cosas Netamente necesarias Perfecto. Antes, años atrás lo hacía Así como que, va, ah, me gustaba algo y me lo llevaba Okay. Okay. Pero hoy en día no. Compro básicamente cosas que yo necesite. No compro por comprar. ¿Usted va al Es importante que tengamos conciencia a nivel de consumo, porque muchas veces, por ejemplo, las mujeres que por lo general somos un poco más vanidosas, ¿no? Okay. Compramos ropa, ropa, ropa y luego todo eso termina en la basura y eso Oiga. contamina el ambiente y es importante que tengamos en cuenta. ¿Usted, usted cree eso. que diciembre es un mes para compras, mi querida Albita? Generalmente es un es un mes de consumo. Ok por lo general, eh, el, el ser humano y en nuestro país se da bastante este tema, que ya sea Navidad, fin de año... Eh, el Día de las Madres y todo eso se basa en consumo más que todo, que era lo que yo le decía en ante a Wilmer, que hoy en día es más importante que nosotros compartamos tiempo con nuestros seres queridos, okay. mucho más que cualquier otro detalle, este, de pronto un poco más extravagantes, ¿no? Uh -huh. eh, que, que a veces regalamos cosas que las personas ni siquiera necesitan. Así si es. vamos a regalar algo de pronto que la otra persona necesite o si nos vamos a comprar algo nosotros que necesitemos, ¿no? Inmunocal, inmunocal. Eh, sí, salud, salud es importante. Nadie regala salud, no. No. Antes, salud, sí, la, es la, gente, la, la gente regala <risa> enfermedades. <Sí. risa> Oiga, mi querida Polola, mire, escuche la diferencia. Mi querida Pololita, usted este, en diciembre, que es un mes de gastos, Porque ¿usted qué haría ¿qué, qué si usted gasto, tendría su sueldo, sueldo mensual? Sigue, sigue. Sigue. Mi querida Polola. No, no. Sí, le, dime, escucha. No, me escucha. Ahí sí, sí me, lo me escucha. escucha. Ahí me sí. Me escucha, ahí sigue. A ver, repíteme la pregunta. Le, le decía, le decía que usted en el mes de diciembre, si usted tendría su sueldo aquí en Ecuador. claro, acá en Ecuador, ¿no? Si usted tendría no te su sueldo, escucho. ¿qué haría con su sueldo en diciembre, sí. Con mi sueldo de diciembre. Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué haría con su sueldo en diciembre, ya que los gastos son más fuertes en diciembre? No, pues guardo para, enero. guardo para enero. Guardo para enero. Porque enero es el mes más largo. Claro, eso sí, eso sí. Ahora le vamos a preguntar también a mi querida Kerly, ¿qué haría usted con su sueldo en diciembre? Yo que invertiría. Ahora que tengo este conocimiento de que es un emprendimiento, okay. Invertiría. Okay. invertiría. Muy buena, muy buena, muy buena respuesta. Mejor que la de la Polola. Bueno, el próximo programa se va a llamar el show de Kierney y los gordos. <risa> Con mucho ¿Y usted qué haría, usar, a ver, mi querido Rojas? ¿Qué haría usted? Yo, créame. que no haría nada porque su esposa dicho, es la que administra. ¿Cómo se maneja no todo en siempre en su casa? No, créame, yo le voy a hacer de algo. Mi esposa es bien ¿Hay? consumista sí, sí, ¿sí? yo soy austero no yo ah, soy... ¿sí? es más yo compro en el tuti Miserable. <risa> <usted. risa> otras personas dirían miserables eh, ahora entendí ahora entendí que, que eh, este, hay algunos memes que dicen que no hay mujer eh, mal arreglada sino marido chida. ah Chile, ¿no? eso sí <risa> <risa> oiga ya, pero, ya, yo, amigo, a sí. en el comisariato y, en el comisariato créeme que tú 7, 8, 10 cositas 100 dólares ya yo voy al tuti con 30, 40 dólares créeme esa canasta, la canasta de... Ya has subido ese. todo en el tutillo, ¿no? no, yo compré la semana pasada y, y yo sigo comprando lo mismo con los 40 dólares. Ya me, a mí me dura tres ya me semanas, semanas casi. Ya me la está haciendo serio? promoción usted acá. Bueno, un saludo para mi pana. <risa> y <los dos>. <risa> Éxitos, excelentes programas innovando siempre. Esa es la actitud, siempre. ahí está Juan de, Juan de Dios. Ve, él es el que clalado, mi pana, Juan de Dios, del tema de, del, del papito con Inmunotech, el testimonio de vida. Un abrazo Juanito. Yo, yo, yo le digo una cosa, hoy en día ya no hay sueldo que alcance. Ya no hay sueldo que alcance. No sueldo que alcance. No sueldo que alcance. Eh, la verdad es que sí, la verdad te puedes que... ganar bueno, si mil ganar dólares y mil te gastas te, te puedes gastar, si 400 no alcanza, imagínese la gente que gana 250 300, oye es que a veces la mujer gasta un poquito más, pues pero hay personas, personas que, que mujeres en, general, tal, caso, en, general, mujeres, que en... Que... tal caso este no sin hablar mal de ellas son lindas personas, pero la mujer como dijo Albita como dijo Albita este, este... Son, son, más ¿no? son más vanidosas y, y a veces ganan a veces el sueldo ganan, de Mariela del Barrio pero del Barrio, quieren Mariela gastar Mariela como quiere Paris Hilton, oiga, sí. sí. sí. créanme sí. que se van a, a, a, a, a los centros comerciales y a veces estas tarjetas que te dicen, paga desde marzo paga desde abril, oye pero te hacen el recargo mensual, mes a mes de, claro, lo que, sí. de los que no estás Sí, que no lo, lo, que, lo que pasa es que es, esa es la comodidad de poder comprar con tarjeta no te dan la, la facilidad de que tú vas Ah, sí, lo quieres, lo compras, pero claro, no, no sacamos las conclusiones a largo plazo cuánto nos saldría la misma mercadería que estamos comprándola Así es. en tal valor. Así, Eso se llama inteligencia financiera, sí. que debemos desarrollar todas las personas, todos los seres humanos para poder administrar sí. mucho mejor nuestro dinero. Yo pensé que iba a decir inteligencia artificial, oye, yo, me iba a comprar una Alexa. Para... Oye, la Alexa aquí iban a regalar aquí? ¿Qué pasó? Sí, ya estamos en proceso. ¿Cuáles son los lo, lo requisitos? A ver, mi querida, mi querida... Tienen Rita? que seguirnos en todas las páginas de Postdata, en Instagram, Facebook, eh, TikTok, también en YouTube, suscribirse al canal. Y por supuesto en Kawaii, a través de la www.postdata.com. escucharnos todos los días. Y mandar una captura al número de Postdata. Ok, ahí están las recomendaciones para que usted sea parte de llevarse este lindo Alexa. Y adicional también pues agradecer a nuestro auspiciante number one, a Tecnorepti, ¿sí, señor, que tiene tecnología de punta este, para de que usted de de punta, vaya la cuestión, en las ofertas navideñas porque está los precios de locura y además tenemos servicios... ...de calidad para que usted vaya y compre y también se dé cuenta de todos los costos que nosotros tenemos a nivel nacional. Así que la mejor opción para que usted quiera comprar una laptop, una tablet o de pronto un celular... ...o no sé, de pronto algún accesorio que usted necesite para casa, si usted necesita un mouse, una computadora... Un portátil, lo que usted imagine Tecnorred lo tiene, así que hasta dan servicios en cámaras de seguridad para que usted tenga en casita y se sienta un poco más seguro vigilando su casa si no está en la ciudad o está fuera de la ciudad, pues no Kerly me pregunta, sí, sí me preguntó que ¿en dónde queda Tecnorred? Tecnorred hay tres sucursales, mi querida eh, Albita, claro que sí, estamos en Guayaquil, en Manta y por supuesto en Machala así que ya sabe, la gente que necesite cualquier aparato electrónico, Tecnorred y, ¿y en Guayaquil, en dónde queda? A 300 metros de Pollo es el encanto Mira, ¿En ¿no? lo han contado los metros de... Ah, por el chifa sí, sí, sí, Por sí, ahí había sí. una discoteca no, choteca, no sé, la verdad yo no soy discoteca Ah, no te hagas ¿Cómo se llama la yo, ¿no? yo ya dejé esa mala vida Oigan chicos, y, bueno eh, a, eh, Tocando el tema de la Navidad Los ¿Sí? regalos y todo esto El intercambio de regalos, ¿a ustedes les gusta el intercambio de regalos? A ver Carly, digamos una experiencia Que usted haya tenido con intercambios de amigos secretos intercambio de regalos una experiencia sí sí tuve una experiencia hace muchos años atrás que hice con unas compañeras del colegio en ese entonces qué colegio qué colegio estaba en el Amarillo Fuentes el Amaril ese queda en el sur ¿no? así es buen colegio o sea, sí, sí, sí. Okay. Amarillo Fuentes en el sur cuéntenos, sí cuéntenos claro. la anécdota. solo solo de solo de mujeres así es uh -huh. sí, eso era femenino bueno pues nosotros nos pusimos el eh, límite del costo del regalo 10 dólares y okay. yo me esmeré, yo llevé un bonito regalo y todo. Yo fui contenta al, a la fiestita cuando de recibí de regalo una peinilla con un espejo. O sea, O sea que la vieron despeinada. Fatal. <risa> yo creo que la vieron despeinada, ¿sabes? <risa> yo creo que sí. Eso no ocasión <risa> y, y la que, y que le tocó y la fatal. que le tocó amigo secreto era bien amiga suya <risa> o era ¿O era nomás así, hola. No, no, sí éramos buenas amigas y me quedé asombrada, o sea que... ¡Qué aprecio ahí, que le tenía! Sí, sabes! Bruta. No, es que a veces, mire, que a veces uno está chido, pues. Uno coge... Pero, entonces, dice, pero si usted está chido, no se mete a jugar. ¿A no, pero es que uno no, se mete sí. a jugar antes, cuando ya tenía una platita, porque... ¿Para qué pero la compro va, yo ¿Me compro yo esto o le doy a esta mano? No, no, no. Me compro yo le doy esta mano. Ya usted se pasa de mí, eso se llama ser tacaño, porque si usted se metió a jugar, usted tiene que Responder como sé tiene que ser responsable. Oiga, aquí es yo pienso no, que. No, señor, no hay el, excusa. Yo pienso que el regalo se lo <risa> da de acuerdo No, señor, usted puede dar de corazón, pero ya se estableció una cuota y en una cuota usted respeta porque todos van a dar de corazón. Ya, pues entonces cuota. le cojo yo, la amiga, le cogí y le daba la sota. No va, toma, ahí están los 10 dólares. Ya, de regalo. <risa> también puede hacer. Sí, sí, algunos, sí, algunos hacen se puede eso. Sí, sí, puede dar sí. un sobre, no hay problema. ¿Ya usted que le han dado, mi querida Alvita? ¿A mí? ¿Qué me han dado de regalo? Sí, lencería, ¿no? Oiga, oiga, le cuento que el martes me dieron regalo. ¿En serio? <risa> hice intercambio de regalos? ¿En serio? Forzado, ¿De forzado. ¿De verdad? <risa> me dieron un par de puñetes. <risa> <¿Por qué? risa> y tuve que entregar mis teléfonos. ¡Ay, <risa> ah, hice entregar! ¡Ay, Dios ese... mío! Es que wow, es usted que sabe qué. que en diciembre en Guayaquil el empieza, empieza el intercambio de regalos duros. Sí, la verdad siento. que sí. No, no, ¿y, y, y de verdad <risa> la saltaron? Me robaron, me golpearon, me hicieron secuestro express. Dios mío, qué lindo. pena. Qué barbaridad. Sí, sí, no, no, bueno. no hay no hay componte, decía mi abuela con esta gente. Ya uno tiene que tomárselo. <ríe> con, sí, en realidad sí. Con, sí, sí. con humor, con humor tiene sí, sí. que lo más de las cosas, ¿no? Sí, la verdad. Usted, Pololita, ¿qué, qué, qué, ¿qué le han hecho en el intercambio de regalo? El Dale un poquito, mi querido. me escuchó. Me escuchó. ¿Oís? Pololita, no nos Pololita. escucha, creo. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me sí, escuchas? Sí. sí. Sí. Ya dímelo. ¿Cómo? Su experiencia, su experiencia en intercambios de regalos, ¿qué, ¿qué le ha pasado? Pero si yo lo dije, dije que me habían dado un eh, un 850, sobre ir a ir a la abuela. Un vibrador que ni siquiera vibraba, así. De... <risa> ¿Así dite. ¡Qué malo! Pensando en, en esas esa cosas, tú! pensando en, en esas cosa. esa es cosas! Que... Eso sí escuchó, antes. Yo no es que, lo, yo escuché eso, eso. Que es lo es lo que a le, le gustan las buenas vibras. A ti, Héctor. Oíste, bueno, pero, A ver, yo Chupallero. le cuento algo. A ver, diga, diga, diga, diga. Diga para escucharla. Que él me dice que de vibrador y me nota de tal cosa, yo soy yo, no necesito, te parece que esto, ¿ves? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? La madre. Los de Furia. ¿Qué <risa> <risa> pasa, por, es que, por eso es que anda amarradas así la cabeza. Bueno, yo, yo en realidad... Eh, bueno, he participado en algunos, pero de los regalos que he recibido ¿Cuál ha sido el peor regalo que he recibido? Un paquete de pañuelos. Eso fue para que llores eso fue... Tu ex. Yo, yo creo, no, no, sabes sabe cuál fue lo peor de todo. Oye, me, te, me tocó una jefa que me caía pero a la patada a la patada así como la de ahorita <risa> no no hable serio catrina no pero fue fue la verdad que para mí fue la peor experiencia porque me dijeron abre el regalo y cuando yo abrí el regalo se cayeron toditos los pañuelos que eran tres pañuelos que costaban poca al máximo un dólar los tres pañuelos los tres pañuelos un ¿no? dólar y en realidad, para mí, o sea, yo... ¿Qué me... significó? ¿Cómo lo tomaste? Eh, te cuento que yo siempre soy relajado. Yo antes hice, sí. hice una, hice una este, parodia de, de, okay. del pañuelo. Ajá. Y yo me, me sonreí, yo dije, bueno, más okay, que Ok, perfecto. Bo, bo... Eso por fuera. Pero, sí, sí, pero, sí. pero por dentro, ¿cómo ah, lo no, tomaste? no, por dentro. Yo... <risa> ¿Y tú qué dices? Eso es lo que me interesa. Yo, yo, mira, en realidad, a mí me tocó un pana y yo compré una billetera de cuero. No me costó 10 dólares, me costó mucho más. Ok, ok. Entonces yo regalé eso de ahí y venía con una correa y una billetera que me costó casi 18 dólares. Mm. Entonces yo cogí y lo, lo puse en. La verdad que, bueno. Una cajita bonita, en una sí, ca una ca cajita bonita. Vino en una cajita tenías, y. Él... Tenía tu, tu sentimiento sí, por sí, el compañero, sí, compañero sí, también. Sí, claro. Entonces, obviamente, yo asumía que como yo daba algo bonito, también me iban a regalar algo bonito. Claro. Pero bueno, en realidad, a veces la gente eh, se pasa, a veces, se pasa. Bueno, si hay. Imagínense padres. si me, toc me tocaba alguien como Jorge. Uy. ¿Qué me iba a dar? <risa> este era una, un, unos chicles Adams. <risa> ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! Pero lo, bueno lo, lo bueno de todo esto es que bueno como dice por ahí el dicho cada quien da lo que tiene y en así. su corazón sí, así que sí. yo creo que si una persona se esmera por dar un buen detalle eh, significa mucho la clase de persona que es, ¿verdad? Bueno, bueno yo ser. pienso diferente, el, recordemos que el espíritu de Navidad a veces no está enfocado en el regalo las cuotas, el límite, o más abajo, o más arriba que te va, sino es la unión. La unión de los compañeros, compartir, lo, compartir el tiempo, el, el, tiempo, el momento en una fecha especial que recordamos el nacimiento de, de Jesús, ¿no? A nivel mundial, ¿no? A nivel sí, mundial. Sí, sí, sí. Ese es el verdadero espíritu navideño. Yo sé que aquí no vamos a hacer el, el intercambio de regalos porque. Vamos ¿Qué? a terminar decepcionados. No, no, en realidad, por, por eso es que estamos esperando. Bueno, y si ya. vamos a hacerlo, lo hacemos con las chicas de Inmunocal y, y que a mí me toque quedarle entonces, porque yo sé que me va, que me va a regalar... Eh que me va a regalar pero, el... Sí, sí, le va a regalar pero este, porque este de acá es mío. O Entonces, sea, este, ya estamos precavidos, ¿no? Ay, Tú lo ya necesitas me... más que yo ahorita. Sí, sí, ya, ya. me dijo, ya me dijo que yo lo necesitaba. Sí, la, señora vi... vino acá a verte la cabeza. Tú eres calvo, Sí, por, por eso es que ya le dije gracias por el, el cartón ah, completo. Ah, ya. La verdad es que cuando yo he regalado algo o regalo sí, algo, trato sí. de, no sé, de pronto, depende de quién se trate. Cuando se trata de mi familia, eh, trato de ver si necesitan algo, que sea algo que necesiten o de pronto quieran. Ahí. Oiga, pero y en que el, estén mis posibilidades. Oigan, ¿no? el trabajo es peor porque a veces tú coges... Tú sabes quién es tu amigo secreto antes, ¿no? Y pa, te toca el gerente. Le, uy, ese, man, tengo un, un regalo. Güey, hasta para que me, me contrate el año que viene. ¿no? Y cuando te toca el que barre. por sea, pero todo, todo tiene, Pero siempre uno más se pone Uy, el gerente, la madre financiera. No, la verdad, que, la verdad que indistintamente, ¿no? Indistintamente de quien te toque, yo creo que debe ser el regalo así de corazón. Porque si tú regalas algo, lo regalas de corazón. ¿Sabes que tuve una, una experiencia súper chévere ¿Con quién? en un tiempo que trabajé en, en una empresa que vende programas de autos ya. y el gerente el, en el tiempo que hacía la, la reunión de todos los empleados okay. todos absolutamente todo porque incluía a todos y eso era lo chévere de esta experiencia no no es como que ay los gerentes se reunían acá ellos y los otros empleados allá no todos una sola fiesta y él compraba eh, los boletos de la lotería y a cada uno le daba uno. O sea, compraba los enteros y le repartía uno. ¿Un guachito que se sí. las sacaba? Ajá, eso me pareció como original. Super, nunca había visto eso. Y me pareció súper chévere. Pero sabe que un entero. Un entero bueno al resto. o sea, el, un entero, ¿cuál era? El, el, el, el gerente, el dueño de la empresa, compraba Ajá. el entero de la lotería ¿Ya? y le daba un guachito a cada, a cada empleado. ¿En serio? Sí, te lo juro. Esa es una experiencia muy agradable y muy que, chévere que yo tuve en esa que empresa. Todos, ¿Y qué se ganó? No, no, nada, no, pero, nadie se ganó, nada pero, pero imagínate el gesto. Claro, y si se lo ganaban, todos ganaban, no solamente uno solo. Porque cuando tú compras el entero, todos dicen el mismo número. No, no, no, no, no. Y, depende, y detalle, depende de dónde caiga la suerte. Otro detalle de esa empresa que me llamó bastante la atención es que todas las empresas eh, hacen un labor social, ¿verdad? Ok, sí. Ellos hacían la labor social hacia adentro, o sea, buscaban a... De el pronto, empleado que necesite. El empleado que necesite y en, en ese año, me acuerdo, le hicieron una casita de... De, de este cómo se llama de cemento a okay. un, alguien que brindaba qué chévere, qué chévere, chévere. que chévere qué chévere necesitaba ah, okay. entonces yo creo que ese realmente debe ser el gesto que la, la verdad que esas son entender. las experiencias que marcan en la vida sí, regalar sí. cosas que una persona no. necesita así ayudic yo digo, yo, mira, yo me falta el segundo y tercer piso de la casa <risa> <risa> me apoyas ahí si sí, no se preocupe ya este año vamos a ver si le construimos ahí gracias que chévere hablar de, de estos temas tan comunes y al, tan tradicionales alguna experiencia mi querida Kerly este, en su empresa le cuento que por el momento no no no, hemos no hecho ha tenido esa la experiencia del, no. del amigo secreto ahí en la empresa no no no aún no, ¿Aún no? pero le cuento que lo hago con mi familia ya, que, así. Que, ¿Qué, ¿qué tal es con la familia? Sí, lo, sí. Hacemos así, ¿sabe? Que lo hacemos de una forma divertida, diferente. O ya. sea, escogemos ahí, como somos 10, ¿verdad? Uh -huh. Con mis padres y todo, pues nos damos chocolate. O sea, nos, nos decimos qué chocolate gusta al uno, al otro. o sea y, cada, ah, y que nos toca, le brindamos un chocolate. Este año lo hicimos de una forma chistosa que a mí se me ocurrió porque he visto ahora en TikTok: ya. de que con la inicial del amigo secreto busques un dulce. <risa> ¿Cuál la ¿Cómo, cómo, cuál? Yo, eh, con la mía, con compa, sea, con la mía, con la jota ya. Yo sí joder, ¿cuál sería? O sea, algo con, con, o sea, como un jugo, un con algo un... con J, o sea, que empiece con J, algún dulce, algo, algo que represente. Así sea, así sea una, así, supongamos, como mi primo se llama, mi sobrino, perdón, mi sobrino se llama Matius con M, o sea, una media, algo con M, o sea, oh, un MM. Okay. O sea, ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ahí pues, me así. tocó, en cambio, mi sobrino, el más <ríe> chiquitito que tenía en ese, y el año pasado tenía o añito y medio nomás, casi dos años. ¿Y qué me puede regalar el bebé? <ríe> la mamá pues, la tiene mamá eres durísima es como perno de barco oiga, ¿sí? ok, ahora sí chicos nos estamos despidiendo, la verdad agradecerle a Kerly que nos estuvo acompañando, también a mi querida Pololita, mi amor bello, la verdad que te agradecemos de corazón que te hayas tomado tu tiempo para por nos acompañar el día de hoy y aprovechamos el momento para comenzarnos a despedir mi querida Albita Claro que sí mi gente, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, tarde de viernes como yo digo, <risa> viernes de despecho, <risa> ese es Bien, mi otro no programa, pero vez. bueno, aquí estamos viernes de pronto de, de, de alegría, de farra, de reunión familiar lo que sea, disfrútenlo, la rico conmigo, será hasta una próxima ocasión, los quiero mucho, síganme en todas mis redes sociales, me encuentran como Alba Sella oficiales Instagram, Facebook, TikTok, y por supuesto, suscríbanse a mi canal de YouTube, como siempre también los invito. Ok, mi querida Pololita, eh, despídese de mi corazón. Bueno, pues, mi corazón es hermoso, Dios me los bendiga, me los guarde, ya saben, hagan ah, el bien sin mirar a quién pórtense bien, y si se van a portar mal, ya no me llamen, ya cambié, ya estoy por ya, por acá, acá, que ya me voy un, un beso, yo pues, pues, estaré, estaré en la, la próxima semana, Gracias, ¿cómo? Gracias ¿cómo? querido ah. mío. La verdad, un excelente fin de semana también para ti y que la pases bonito. Mi querida Carly, ahora sí, despídese. Bueno, les agradezco mucho por la invitación y por el espacio que me dieron. Pues Y también les envío un abrazo y bendiciones para todos los televidentes. Gracias de verdad, mi querido Jorgito Rojas. Que disfruten al máximo cada minuto, cada instante que pasa. Recordemos que somos pasajeros en la vida, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ojo, fin de semana, viernes, la gente quiere salir. Está con un billetito, porque ayer fue quincena, el décimo, la canasta... Sí, sí, sí. Llévenla entera a su casa, no se cojan y se la des bien, no la voy a dejar el pollo acá. Voy a dejar la funda de, de dulces acá. Vamos a, no, no lleven todo a su hogar. Cuídense, señores. Recuerden mire ver lo que la experiencia que nos compartió Elvita. Mirar a todos lados, vayan vayan cuatro ojos, seis ojos, listo, nunca Tengan salgan solos. coger taxi más que todo, así es, en los no, moles más que todo eso. Es, en los centros comerciales llamen un taxi de confianza. Este, estén siempre alertas, nunca salgan solos, salgan con alguien y, y cuídense, cuídense que en la casa todos los días alguien los está esperando Muy interesante, dice, gracias por alegrarnos el inicio del weekend, oh, chéverísimo, gracias de verdad, bueno, eh, para recalcar lo que dijo Jorgito bueno, él está contando parte de su experiencia, que a veces distribuía las cosas para No, no, casa. yo no. Oye, <risa> no <sé. risa> oye, bueno, mis amigos, ahora sí, la verdad, agradecerles de corazón a todos ustedes. Como siempre digo, que Dios los bendiga siempre, los lleve con bien a donde quiera que ustedes vayan. La verdad, recuerden hacer el bien a todas las personas que necesiten. Si usted va a regalar este mes de diciembre algo, si usted dice y se propone que el mes de diciembre usted desea dar algo a alguna persona que necesite, hágalo de corazón y dele algo que, que le vaya a servir en la vida o que usted sepa que lo van a usar. No le regale momentos. algo viejo, no le regale algo que no sirva, no lo regale por lástima, regálelo de corazón y sienta la satisfacción de poder ayudar a las personas. Tanto, yo sí digo, a las personas que más lo necesitan, ustedes den más, ¿sí? Porque ustedes, ustedes, la verdad, las personas que regalan de corazón, Dios siempre los bendice. Y siempre es va a verdad. bendecir a todas esas personas de buen corazón. Ok, nos despedimos. Esto fue el show de La polola y Los Gordis a través de Postdata Televisión. Bendiciones, cuídense, feliz viernes. Chao, fin de semana ciao, bonito. Ciao, ciao. Bye bye. bendiciones, chao, chao.